Sixto. Con en el peor momento. Vamos a ver, eh, <risa> vamos a ver que Sisto, Gaby, nos está llamando. Sí, que se Adelante. Buenos días, Sixto. Buenos días, buenos días, jóvenes. Buen día. Sí. Sí. bueno, eh, el tema que ustedes están tratando es realmente de fondo, y, y precisamente es un tema bastante interesante, hay que realmente prestarle atención porque... Con la modificación que se hizo de la ley 275-97, la ley electoral vieja, realmente el pueblo dominicano en términos democráticos no logró prácticamente nada. nada. O sea, la actual ley también es antidemocrática y sigue secuestrada por, eh, los, por la partidocracia tradicional. Y no hay una oportunidad... Eh, para organizaciones alternativas para ahora, organizaciones, y para, sobre todo, candidaturas independientes. O sea, ¿cómo es que un ciudadano o ciudadana se atrevería a decir, bueno, yo me inscribo en la Junta para ser candidato a diputado o a diputada, pero entonces al final el voto del partido, los partidos, va a seguir imponiéndose aún la gente haya votado por ese... Ese, por ese candidato o candidata independiente. O sea, realmente eh, continuamos con una ley electoral muy pro, muy antidemocrática, no solo en cuanto al método de Hox, sino prácticamente eh, entera. Es una ley que sigue atada al tradicionalismo político en el país. Entonces, en un buen momento, me parece, para que nosotros realmente... Planteemos, como ustedes lo dicen, el pueblo dominicano le plantee al nuevo Congreso, a los nuevos congresistas, a las nuevas autoridades, que no, realmente sí, tenemos que abocarnos a una real y verdadera reforma electoral. sí la experiencia que decía ¿Sisto? Pacheco, experiencia que decía... Sí, dime. Eh, eh, rapidito, Fulvio, te quiero hacer una pregunta. Fulvio. Salió en la primera página de un periódico de circulación nacional que educación exclusivamente virtual, virtual. ¿qué tú tienes que decir al respecto? Eso no, eso no va mira, nosotros nosotros compartimos la combinación de lo virtual con lo semipresencial y con lo presencial ¿ustedes saben ¿por qué? Porque el, tren, porque el Ministerio de Educación, para poder asumir la educación plenamente virtual, tiene que ser dotado de una plataforma robusta que garantice la cobertura. El 37% de los estudiantes del país no pudo recibir absolutamente nada en los cuatro meses, casi cuatro meses de cuarentena. Ahora, si hay un rebrote y se produce la agudización de la, del contagio del coronavirus, entonces, eh, y, y entonces tendrían las autoridades que volver a cerrar el país, entonces claro está que habría que asumir la virtualidad. Pero lo razonable, a partir de la realidad del sistema educativo dominicano en términos de cobertura, y es un elemento... Importante, me parece importante que se haya, las nuevas autoridades hayan anunciado que dentro de los tres aspectos fundamentales de prioridad que tienen está lo del reinicio del nuevo año escolar. Entonces, si a menos que no se produzca una situación que amerite nuevamente el cierre del país por el, por los contagios del coronavirus, lo correcto sería, lo razonable, poner los pies sobre la tierra. Para poder darle el servicio al 100% de los estudiantes es, y no excluir, es realmente, se puede combinar, se podría combinar lo semipresencial con lo virtual. Lo virtual. Sixto, gracias, gracias a Cito Gavín por Decirle la llamada. a Cito. te vamos a llamar bueno, más gracias. adelante forma. para que nos dé más orientaciones al respecto. Atención, Cito, no hay forma ni virtual. Ni presencial, ni mixto. Ya, más adelante yo voy a explicar eso en, en, en mi tema. Bien, ¿Cómo señores, ¿Cómo? son las 7 y 44 minutos, Carolina. Sí, mira, yo le, antes de eso, un segundo, yo le preguntaba, a, del tema de Jenry cuidado si te da algo chamo porque tenemos que orientar eh, sobre el candidato Henry Acosta y el tema que tratábamos con Mildred Sánchez y ella yo le pregunté que cuál es la realidad del candidato a diputado Henry Acosta y que si dejaran a Mildred como ganador y demás, ella me dice no, es que todavía no se ha terminado de contar y Henry sí. tiene 30 puntos por encima que eso ah es bueno que pues en entonces eh, eso sí, es lo que vimos tiene, en la tabla el, el sería claro, él. tiene 30 eh, eh, votos por encima en la junta la fuente, que es muy cercana, muy cercana a Mildred Sánchez, no la voy a revelar, ¿verdad? pero es muy cercano, ahí, ahí, ahí, eh, reveló de que ella había ganado por 12 votos, entonces, vamos a ver lo, lo en, en la mesa que faltan está el truquito, ¿verdad? Pudiera ser. Sí, pudiera sí.